Buenas noches. El motivo de la rueda de prensa de hoy es explicar por qué eh, hemos votado en contra de los presupuestos municipales de este año. En Adelante Coim hemos hecho una, una comparativa con, con los otros municipios y hemos estudiado eh, en qué posición estamos con referencia a otros municipios. Luego, eh, Micaela nos explicará exactamente cuáles son eh, nuestra, nuestras razones para votar en contra. En primer lugar, eh, hemos hecho un, un estudio con todos los municipios, entre 10 y 50.000 habitantes, eh, estudiando el gasto por, por habitante. Y las conclusiones que hemos sacado son estas. En Coín, eh, tomando como referencia el 2020, el gasto por habitante son mil euros, para que lo tengamos... De referencia. De esos 1.000 euros, eh, 515 se destinan a gastos de personal y 245 a gastos de bienes, bienes y servicios. Estos bienes y servicios, mmm, prácticamente 100 euros, corresponden a materiales y suministros y otros 100 euros co corresponden, y más este año, a gastos realizados por empresas externas. Si a eso le sumamos los 140 euros que hay de inversiones, prácticamente tenemos el 90% de lo que es el presupuesto de, de nuestro municipio. En general, lo que hay que destacar aquí es que los gastos en bienes y servicios eh, son bajos con referencia a la, a la media de, de otros municipios, mientras que en gastos de personal eh, tenemos eh, un, un ranking elevado. Mm. Por otro lado, tenemos que decir… Eh, si nos atendemos a, a un análisis funcional, que en deuda pública estamos en unos límites razonables y que en servicios públicos básicos, que incluye seguridad y vías públicas, eh, prácticamente se va eh, 450 euros de los 1.000 euros por habitante eh, de nuestro municipio. Sin embargo, en, en Bienestar se van 150 euros y en Medio Ambiente, incluyendo los parques y jardines, solo gastamos 31 euros. Si luego miramos las actuaciones de protección social, vemos que eh, se utilizan 81 euros de los 1.000 euros, pero en Fomento del Empleo estamos, mh, francamente, a la cola de, de la mayoría de los municipios de Andalucía, ...en lo que es el, el gasto para fomentar el empleo. Eh, si miramos a los servicios públicos, o sea, a los bienes públicos esenciales... ...sanidad, educación, cultura y deporte... ...en deporte estamos en la normalidad... ...y en cultura estamos relativamente bajos... ...pero en sanidad y en educación, aunque las competencias transferidas al ayuntamiento son pequeñas... ...los gastos que se realizan son muy bajos... ...y son, comparativamente con otros municipios, más bajos todavía... Eh, ...finalmente hay que decir que el, el gasto total de la Administración... ...corresponde a prácticamente el 25% de nuestro presupuesto. Pero es que además si lo comparamos con el presupuesto... ...para nuestro pueblo del año anterior... ...pensamos que es un presupuesto el que se ha aprobado este año... ...que no está a la altura de las circunstancias actuales. En asistencia social sube solo un 0,18%. ...y servicios sociales enteros supone un total de solo un 6,2% del presupuesto. En cuanto a apoyo a comercios, al pequeño comercio y el comercio de cercanía... ...este sigue siendo prácticamente igual que el año anterior, sube solamente 20.000 euros. Se sigue destinando en subvenciones, por ejemplo, a clubes deportivos 78.000 euros... ...o a hermandades 40.000 euros, mientras nos encontramos con que... ...Asociación del Cáncer y Cudeca juntas se les da 6.500 euros... No se apuesta por la reactivación económica. La mayor parte de la inversión va destinada de nuevo a construcción, a obras. Y se sigue sin apostar en aspectos como, por ejemplo, el turismo. Pues la partida baja aún más de lo que estaba. Baja aproximadamente un 32% con respecto al año anterior. ¿Quién dice que si se hubiese trabajado las ofertas turísticas en estos momentos de pandemia, en los periodos en que no hay cierre de municipios, no tendríamos una importante demanda en turismo rural? De aquí para detrás lo hemos dejado y lo seguimos dejando de cara a medio y largo plazo. Parece que no hay esperanza en que durante 2021 se vaya a abrir COIN a otros municipios. Otro aspecto de la agricultura no solo se sigue sin apostar por ella, es que en este presupuesto baja la partida. Un sector esencial, con pandemia y sin ella, de la que podrían vivir en COIN muchísimas familias. Pues bien, supone un 0,57% del presupuesto. Y, por otro lado, no hay ningún giro hacia un nuevo modelo productivo que aproveche nuestros recursos y que sea sostenible. En definitiva, no hemos podido apoyar unos presupuestos porque son, de nuevo, un presupuesto contenido destinado a dos cosas. En primer lugar, al mantenimiento de la propia Administración. En segundo lugar, a dar los servicios públicos más básicos, pero no a la reactivación económica del pueblo, al cambio de modelo productivo y al apoyo valiente a sectores más necesitados en estos momentos, en detrimento de otros.